Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito bom dia a todos. Temos hoje o um grande prazer, a grande honra de receber aqui, querido amigo e colega, chanceler Felipe Solar, da República Argentina. Tivemos agora uma excelente reunião bilateral tão boa que não, não esgotamos ainda todos os assuntos, vamos seguir eh, trabalhando com alguns temas agora durante o, o almoço. Mas tivemos uma reunião extremamente produtiva e eh, tocamos numa ampla agenda, nessa tão ampla agenda de eh, temas entre Brasil e Argentina. Eh, o, o Brasil tem eh, a convicção e tem a expectativa muito grande de... Eh, contar com a parceria eh, da Argentina em temas essenciais para eh, o nosso projeto. O tema da consolidação do Mercosul como uma plataforma dinâmica de inserção na economia internacional, eh, o nosso interesse comercial evidente de nos reposicionar eh, no, no mundo como eh, um, um polo de crescimento econômico, eh, e também nosso, nossa determinação de trabalhar eh, pela democracia na nossa região, muito especialmente, e também na eh, dimensão da segurança, do combate ao crime organizado. Em todas essas áreas, nós identificamos que temos um imenso terreno comum com, eh, com a Argentina e eh, vamos seguir trabalhando eh, em todas elas. Eh, Coincidimos em que vivemos um momento muito bom no Mercosul e precisamos aproveitar esse momento para continuar transformando o bloco naquilo que ele tem a vocação original de ser, um espaço de livre comércio e uma plataforma eficiente, dinâmica, de negociação com terceiros países. Então, falamos muito da importância dos acordos dos acordos cujas negociações já concluímos, União Europeia e EFTA, e da continuação da, das negociações com vários outros parceiros, como Canadá, Singapura, Coreia, e da eh, possibilidade de novas eh, negociações. Eh, coincidimos em que... Eh, Precisamos manter uma estratégia do Mercosul, que o Mercosul tem um papel estratégico no nosso nos nossos programas econômicos, tanto do Brasil quanto da Argentina, e que há um potencial, juntamente com os outros sócios, evidentemente, Paraguai e Uruguai, que necessita ser explorado e que queremos continuar explorando. Em relação ao nosso comércio bilateral que é tão importante para tantos setores, que cria tantos empregos nos dois países, é, decidimos é, reconvocar a reunião bilateral de comércio Brasil-Argentina que trata dos temas específicos, aí em nível eh, técnico e em nível operacional, mas para resolver problemas, para eh, solucionar eventuais eh, problemas no comércio bilateral. Eh, isso como uma, um sinal muito claro da nossa disposição conjunta de eh, manter e incrementar eh, esse comércio, que é tão, como dizia, que é tão fundamental para tantos setores produtivos eh, dos dois países. Né? Isso também na esteira de conversas técnicas muito produtivas que houve entre os dois ministérios da agricultura. Isso nos foi relatado como algo extremamente promissor também nesses últimos dias. Como dizia, falamos muito da nossa preocupação comum, do nosso empenho comum no tema da democracia. O Mercosul tem uma vocação democrática, além de uma vocação de livre comércio, Temos cláusulas democráticas, temos uma inspiração democrática fundacional eh, no nosso bloco e, portanto, também na nossa relação entre Brasil e Argentina. Eh, falamos do, de um tema que nos preocupa, o tema da Venezuela, eh, e coincidimos inteiramente no objetivo de eh, contribuir para uma transição democrática na Venezuela. Eh, tanto Brasil quanto Argentina estaremos ao lado de outros países na semana que vem, no Canadá, numa reunião muito importante do grupo de Lima, onde vamos voltar a falar de estratégias pelas quais essa, esse grupo de países, assim como outros da comunidade internacional, possam continuar e contribuir cada vez mais, contribuindo para a, a redemocratização da, da Venezuela. É, nós é, nesse nesse aspecto também em relação a, a toda a, a situação. Na, na América do Sul, a nossa, esse nosso empenho de viver numa região democrática, decidimos também é, convocar o, ou reconvocar o mecanismo de consultas políticas, é, que se destina a comparar é, posições, coordenar posições, sempre que possível, é, na, nas questões políticas internacionais. Né? É, não só na região, ao redor do mundo, é, a nossa voz, de cada um de nós, tanto do Brasil quanto da Argentina, quando uh, falam juntos, é uma voz que se potencializa, evidentemente, que tem uma uh, temos uma vocação de trabalhar em conjunto nesses nesses temas. Uh, falamos bastante de temas que são uh, fundamentais para uma grande parcela das nossas populações, a cooperação fronteiriça. Né? Ficamos de aprofundar esse tema que é sempre presente, sempre necessita novas ações para facilitar a vida das populações fronteiriças, o comércio e todos os tipos de intercâmbio. E também essa outra dimensão, também fundamental, tanto para brasileiros quanto para argentinos, certamente, que é o combate à criminalidade, combate ao crime organizado, combate ao terrorismo. É algo cada vez mais presente, a necessidade de cooperação internacional né, nessas áreas, um empenho total, como vocês sabem, do governo brasileiro e ficamos muito satisfeitos de encontrar esse mesmo empenho por parte do governo argentino em continuar aprofundando a cooperação para o combate ao crime em todas as suas dimensões tanto na dimensão de fronteiriça, quanto diante dessa ameaça, da ameaça que, infelizmente, sempre para sobre nós, o terrorismo. Tivemos, recentemente, uma reunião sobre cooperação hemisférica no combate ao terrorismo, onde tanto o Brasil e a Argentina também estiveram presentes, presentes e deram sua contribuição. De maneira que, como dizia, acho que nos encontramos inteiramente na mesma página, com o mesmo diapasão, nos temas que são fundamentais para nós, crescimento, segurança, valores, valor democrático, muito claramente. De modo que é, foi um prazer imenso, tivemos é, né, com colegas também de, de outros ministérios, nos dois, no caso, dois países, no nosso caso, o Ministério da Economia, que tem um papel tão fundamental também na, na construção é, permanente de uma relação mais produtiva possível, bilateral, e nessa construção também permanente, que tanto nos entusiasma hoje do Mercosul como uma plataforma eficiente de reposicionar de maneira muito mais competitiva os nossos países na economia mundial. Então é isso. E só para mencionar, então, várias outras vários outros temas mais específicos, que têm um potencial enorme, cooperação na energia, complementação energética, o tema nuclear, que é um tema que há tantos anos o Brasil e a Argentina dão um exemplo de cooperação bilateral extremamente produtiva na energia nuclear para fins pacíficos. Defesa, outra área em que há um interesse imenso em aprofundar a cooperação e o diálogo. Vários aspectos da tecnologia, da cooperação tecnológica. E um tema que nos é muito caro aos dois países, a cooperação no Atlântico Sul muito especificamente através da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, eh, que queremos, ambos temos todo o interesse em, em reavivar, eh, para trabalhar nos temas que nos unem, ah, no caso Brasil, Argentina e Uruguai, do nosso lado, e o, vários países africanos eh, do outro lado do Atlântico Sul. Como os senhores sabem, algo que eu pessoalmente já vinha me empenhando em contatos com países africanos, e também ficamos muito satisfeitos de encontrar essa convergência com a Argentina, na necessidade de prontamente voltarmos a trabalhar na zona de paz e cooperação do Atlântico Sul, nesse âmbito tão importante, para, justamente, promover a segurança e a cooperação também nessa nessa esfera. É, acho que é, temos ainda também vários temas, como eu dizia, vamos tratar no almoço, mas isso dá uma ideia da diversidade e da qualidade do nosso do nosso diálogo. Convido o chanceler Solar a fazer uso da palavra. Obrigado. Bueno, muchas gracias, señor Canciller Ernesto Araújo. Eh, la misión que encabezo es una misión que tiene como objeto discutir las cuestiones del Mercosur y las cuestiones bilaterales con el hermano país del Brasil, eh, en un marco de acercamiento y amistad. Esta es una, este es un viaje de amistad y calidez entre los dos países que se hacía muy necesario y que estaba postergado por distintas razones, somos un gobierno nuevo, este, yo iba a venir el 31 de enero, ese día nos recibió su santidad el Papa y entonces por eso estamos hoy acá. Eh, para nosotros es un orgullo y un honor ser recibidos por mi colega el Canciller y por todos sus colaboradores y también por miembros de otros, de otros ministerios como el Ministerio de Economía de la República Federativa de Brasil. Queremos decirles que se han tratado los temas que el señor Casillera acaba de mencionar, los hemos conversado con, con franqueza, este, tratando de no, de no ser formales, sino de que cada uno sepa qué es lo que piensan los demás, eh, en una reunión de, de, de eh, 3, 4 más uno al principio, y después nos hemos sentado todas las delegaciones completas y vamos a seguir trabajando durante el almuerzo. Esta misión tiene también la responsabilidad y el objetivo de transmitirle al gobierno brasileño cuál es la situación del nuevo gobierno argentino en términos de qué ha encontrado eh, y sus problemáticas. Argentina tiene una recesión profunda que se ve en la caída de importaciones del Mercosur y en especial del de hermano país de Brasil. Eh, Argentina tiene un problema de demanda interna y externa muy fuerte en el sentido de que su capacidad adquisitiva, su poder adquisitivo ha caído de una manera muy preocupante. Argentina hereda también una altísima inflación con cifras astronómicas del punto de vista del Brasil este, y que para nosotros también son altísimas eh, y debemos luchar contra ellas sin recurrir a artilugios mágicos no creemos en que exista magia para bajar la inflación cuando es un problema derivado de puja distributiva y también un problema cultural en nuestro país. Argentina enfrenta una deuda externa absurda, absurdamente alta y con un plazo muy corto. En primer lugar, una deuda tomada hace un año y medio con el Fondo Monetario Internacional que llegó a ser de 55 mil millones de dólares de los cuales se han usado 45 mil millones, la mayoría de los cuales han fugado del sistema económico a través de un sistema librecambista irresponsable en ese momento y que generó alternativas de, de alza de, digamos, de baja del peso argentino, si quieren ustedes, de alza del dólar, este, muy fuertes y de impacto muy negativo en la economía argentina. Eh... Quisiera decirles también que hemos iniciado, como ustedes saben, la negociación con el FMI, que es la deuda senior, la deuda que primero debe ser atendida. Eh, hemos encontrado muy buena receptividad inicial, hay un cambio de conducción en el FMI y hemos hecho una gira con el señor Presidente Alberto Fernández eh, dirigida a eh, conseguir apoyo de los países europeos en función de las negociaciones que estamos llevando adelante. Comprensión y apoyo respecto de cuál es la situación de esa deuda. Situación que también ve el propio fondo. Eh, le hemos pedido a nuestros hermanos brasileños que también nos apoyen de la manera que puedan en el Fondo Monetario Internacional, porque es el primer paso de una etapa, de una escalera, que sigue después, en el caso de que tengamos un buen acuerdo, para el cual pedimos tiempo, frente a una deuda que en los términos en que se trató es impagable, pedimos tiempo para crecer y para pagar. No vamos a caer en default nuevamente como ocurrió en el 2001. El paso que sigue sería una negociación con bonistas internacionales, con bonistas privados, propietarios fondos propietarios de bonos soberanos de deuda externa argentina y ambas negociaciones están muy ligadas. La inversión en la Argentina eh, el futuro de Argentina y el comercio dependen de esta negociación con el frente externo que acabo de mencionar. Eh, eso nos condiciona bastante el momento de pensar el futuro. Estamos cumpliendo dos meses de gobierno el día 10 pasado y ese condicionamiento ha influido también para que no tuviéramos una ratificación inmediata del acuerdo de Unión Europea-Mercosur este, anunciado en, en el 30 de junio del año pasado. Pero sí Argentina ve, y el presidente Alberto Fernández lo va a dejar en claro en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el próximo primero de marzo, Argentina ve que fortalecer el Mercosur no es ir para atrás, ni es apegarse a lo que ha sido, sino buscar nuevos caminos. Y saber que el Mercosur es una marca, como decía un colega mío hace un rato, eh, es un branding, ¿no es cierto?, que hay que llevar adelante. Y vemos que las giras internacionales que ha llevado adelante el Brasil a través de su canciller y posiblemente de otros ministros, y en algunos casos con el presidente Bolsonaro, tienen como intención instalar, instalar la plataforma Mercosur como marca atractiva y hacerla más atractiva que otros espacios para que los ojos del mundo inversor, sobre todo los ojos del sudeste asiático en especial, aunque no los únicos, miren hacia nuestra región. Y nosotros valoramos mucho esa actitud y la comprendemos. Y cuando la escuchamos de, de los funcionarios que nos acompañan hoy, la entendemos mejor, mucho mejor, porque entendemos la estrategia. Compartimos la estrategia, compartimos que el Mercosur para crecer debe hacer acuerdos, este, digamos, de libre comercio con otros países, hay acuerdos que están en marcha, mencionados. Hay acuerdos con el EFTA, acuerdos con Israel, acuerdos que están caminando y que esperemos que, que sigan. Un ¿no? acuerdo posible con Centroamérica, ¿no es cierto? Acuerdo con, con el Líbano, acuerdo con, con este Singapur, etc. Y a lo mejor, tal vez, una facilitación del comercio, entre otras cosas, con la Alianza del Pacífico. Vemos eh, con una mente abierta la posibilidad de esos acuerdos y vamos a tratar de no ser una traba en algún momento dado este, frente a la posibilidad de avance. Digo esto porque deben convencerse también que estamos en una etapa de negociación del de frente externo muy compleja, después de la cual podremos tener un sólido programa económico como aspiramos a tener este, en nuestro país. Eh, los otros temas mencionados por el señor Canciller son tan importantes como este, lo que pasa es que a veces lo urgente tapa lo importante, pero hacernos fuertes como en cooperación técnica, en cooperación en defensa en el Atlántico Sur, mantener lo que se llama zona de paz del Atlántico Sur con varios países costeros africanos y nuestros hermanos uruguayos es también darle seguridad en el futuro a todos los millones de personas que viven en estos tres países americanos costeros con el Atlántico. Eh, vamos a colaborar entonces fuertemente en temas de defensa en la medida que se abran esas posibilidades. Celebramos también la posibilidad de seguir manteniendo una relación muy fuerte de cooperación y de trabajo, a veces comercial, en lo nuclear y en, los, en, en lo aeroespacial. Este, ¿Por qué? Porque eh, esos temas en los que han habido avances que nos distinguen tanto como la posibilidad de proyectos de infraestructura vinculados en general al comercio, pero también a lo energético, es decir, electricidad y gas, van a ser hechos que hablan más que mil palabras en la unidad del Mercosur y en la unidad bilateral con el Brasil. Eh, quiero decirles que somos sensibles a la mirada brasileña sobre las amenazas. Es decir, sobre la delincuencia, la delincuencia organizada y el narcotráfico y el terrorismo. Queremos decir que el narcotráfico ha llegado y está presente en nuestros países y está ligado, se liga en la medida de sus necesidades con cualquier otra eh, posibilidad de eh, elusión de la ley que no sea exactamente el propio narcotráfico, pero se utilizan todos los, no tiene límites para su crecimiento y puede utilizar lo político, puede utilizar otros elementos y no hay que ser ingenuo en ese sentido. Lo mismo pensamos del combate a la delincuencia. El combate a la delincuencia es una demanda popular en toda Sudamérica, se podría decir que en el mundo, pero en Sudamérica está muy presente y dentro de la ley estamos absolutamente de acuerdo en colaborar, en no ser nunca... Una, una traba en relación a la cooperación de inteligencia de datos y demás con el Brasil y dentro del Mercosur el terrorismo es aquello que a veces no ha llegado, aunque en la Argentina hemos tenido dos gravísimos atentados pero sí es una amenaza que sería absurdamente eh, peligroso descartar terrorismo puede ser lo que llegue por lo tanto estar alerta en ese sentido es algo que respetamos como propuesta brasileña y acompañamos eh, Queremos cooperar con Brasil en la Antártida. La cooperación en la Antártida es una cooperación científica y hace al futuro, los descubrimientos que allí se hagan pueden influir sobre la humanidad y sobre el bienestar de nuestros pueblos y de otros pueblos también. Brasil ha hecho una base recientemente, ha invertido una importante cantidad de divisas y nosotros queremos que se establezca en el futuro la posibilidad de conexión de la investigación antártica. Eh, agradecemos eh, la... Aunque, aunque ya ocurrió hace bastantes años que Brasil, además de apoyarnos en Malvina, nos apoye en las Indias Sandwich y Joyas del Sur, hablando del Atlántico Sur, y estamos muy contentos de que en el día de ayer se hayan resuelto 26 problemas que estaban pendientes entre los servicios sanitarios, este, básicamente representados por el Ministerio este, de Agricultura brasileño y el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Animal este, y Vegetal argentino. Se solucionaron 26 problemas que estaban irresueltos y que dificultaban el comercio de productos de origen animal y vegetal, 26 de origen animal y 6 de origen vegetal, 22 de origen animal y 6 de origen vegetal quedaron resueltos el día de ayer como ex secretario de agricultura, valoro enormemente la eliminación de barreras sanitarias que son siempre una buena excusa para la ancelaria, con la cual es muy difícil discutir para quienes convenimos, acuerdos comerciales, después surge lo sanitario muchas veces como un, como, un ex, como un exceso o como una excusa para frenar el comercio. Así que estamos muy contentos por eso, de la misma manera que estamos muy contentos que la ANAC brasileña nos ha este, certificado a la Empresa Nacional de Aviones para que podamos usarla en beneficio de ambos países en la reparación de Airbus 320, que es una flota importante de la República de Brasil. Eh, como eso tenemos otros proyectos que sería está aburrido para ustedes que enumeráramos, pero que hay que ocuparse uno por uno, esto es camino, digamos, es punto por punto, paso a paso, y la verdad es que estamos muy satisfechos de la reunión que hemos tenido, estamos muy satisfechos de la posibilidad de ver y conocer al presidente Jair Bolsonaro, es un honor poder hacerlo, lo vamos a ver después. Nos va acompañando el señor Canciller y quiero traer los saludos fraternos, acaba de hacer declaraciones en ese sentido, del presidente Alberto Fernández, su mirada realista y pragmática Brasil y su convicción absoluta de que por historia y tradición somos hermanos. Muchísimas gracias. Está encerrada esta ceremonia.